Hola, soy Estefanía Pagano Artigas, docente de la Facultad de Psicología y en el marco del Día del Libro recordé En el nombre de la Rosa, de Humberto Eco, donde se queman libros, Fahrein 451, de Ray Bradbury, que también se queman libros y a los futuristas más fascistas, donde en su manifiesto pregonaban la quema total de libros y bibliotecas. ¿Se imaginan un mundo sin libros y sin bibliotecas? Un mundo al rojo vivo. La literatura ya nos aproximó al temeroso que podría ser. Leer para mí posibilita habitar otros mundos, cualquiera sea la literatura y cualquiera sea ese mundo. Esta posibilidad abre algo así como un agujero y un sentido al mismo tiempo, tal como Jacques Lacan refiere a la poesía. Leer, para mí, tiene algo de eso, porque complejiza nuestra existencia al mismo tiempo que la aliviana. Alejandra Pizernik en sus libros, escribía una y otra vez las resonancias que tenían sus propias lecturas. Lecturas que enamoraban, que enfermaban, que decepcionaban, que frustraban. Lecturas que tocaban, que constituían a su propio ser, Alejandra Pizernik. Para mí, la lectura es parte de mi cuerpo y la biblioteca parte de mi casa.